Bueno, eh, para concluir, para concluir estas jornadas, yo traía unas reflexiones eh, como presidente de, de Ampier. Hemos titulado las jornadas fotovoltaica, la tecnología que impulsa la economía, proporciona bienestar social y frena el cambio climático. Hemos analizado la producción eh, fotovoltaica desde dos ámbitos, que son las dos grandes materias, los dos grandes caminos que Está abanderando, que está defendiendo Ampier. Desde un punto de vista, tenemos la producción fotovoltaica en modo de parque solar. Muchos de los aquí presentes son socios de Ampier como productores fotovoltaicos de los parques fotovoltaicos originarios, los que tenemos eh, el recorre, los que tenemos régimen retributivo específico. También hemos abordado la óptica de la producción para autoconsumo para reducción de todos los consumos propios en viviendas, en hogares, en empresas, en pymes. Esas son las dos grandes líneas que está defendiendo, que está abanderando, Ampier. Por un lado, de la defensa de los pioneros, la defensa de aquellos productores que hicieron posible un nuevo modelo energético y que recordar que tenemos una situación de recorte perpetuo medio de en torno a un 25%, con un impuesto a la generación del 7%, con un falaz rentabilidad del 7,39%, que vemos cómo todos los días prácticamente sale un laudo arbitral que da la razón a inversores extranjeros, mientras que el Tribunal Supremo ha dicho que esos pioneros no tenemos derecho a ser resarcidos en modo alguno y que combatimos políticamente esa gravísima injusticia. Y en el otro camino, como no puede ser de otra manera, estamos asesorando, estamos ayudando, estamos apostando por nuevos desarrollos a mercado. De ahí estas jornadas, de ahí la primera mesa, de ahí la segunda mesa, en dos vertientes. En producir energía para entregarla y venderla a la red, a modo de ingresos por facturación de la venta de esa energía, pero también para ahorrar en los consumos internos de empresas y de hogares. De ahí, esos análisis que hacemos de las directivas europeas y de la normativa que va saliendo para el régimen de autoconsumo y de las comunidades energéticas. Y yo quería daros siete reflexiones a modo de conclusión, a modo de eh, abarcar pues, todo lo que hemos analizado en las jornadas de hoy y en qué caminos, insisto, está la asociación que presido con mucho orgullo. La primera es que tenemos un territorio adecuado, tenemos sol abundante y tenemos evacuación. Es el triángulo mágico que sitúa a España en la posición de ventaja para la transición energética. Eso no tenemos que olvidarlo. Somos un país clave para la producción de energía fotovoltaica en Europa. Un patrimonio de todos los españoles, que debe ser bien administrado desde su inicio. Porque si el esquema inicial es inadecuado, el desarrollo no va a aportar beneficios a quienes habitan las comarcas de nuestro país. La segunda reflexión, llegamos algo tarde, ¿por qué digo que llegamos tarde? Toda la evacuación disponible, aquí se ha dicho, lo ha contado muy bien eh, Ecotelia, Campos Solares, Soltec, son empresas que están en el día a día, no hay evacuación alguna prácticamente en ningún nudo de nuestro país, se está tramitando el triple de lo que establece el PINIEC de aquí a 2030, el triple, y ningún promotor está dispuesto a perder ni los avales ni la tramitación que pretende llevar hasta su último extremo y están pidiéndole al ministerio una prórroga en los plazos que ya han sido prorrogados por una vez, el triple de lo que prevé y de lo que pide el PINIEC. El análisis y el debate debió ser abordado desde todas las administraciones, las centrales, las autonómicas y las municipales. Y eso no se hizo. Desde todas las competencias y perspectivas, energía, medio ambiente, economía, ordenación del territorio, y eso no se hizo. Y con las organizaciones empresariales, de pymes, de organizaciones sociales, agricultores, y eso no se hizo. Son sectores trascendentales para la economía, la competitividad y el bienestar social. Y los dejaron, nos dejaron, excluidos de esa negociación. Tercera reflexión. El modelo renovable no tiene ya discusión. Eso creo que ha quedado absolutamente demostrado en las jornadas de hoy. Lo que no se ha abordado es la tipología del parque fotovoltaico. La dimensión de las instalaciones, el número, en qué zonas es más adecuado ubicarlas. Muy vinculado a ello, cuestión que tampoco se ha abordado, y que tenemos una cuestión clave, es el modelo de propiedad que queremos y las muy diferentes derivadas o ventajas que esto produce. Ampier está siendo muy crítica desde siempre con la modalidad de macro parque solar fotovoltaico, que debe ser la excepción y hoy es la norma. Por rentabilidad, por economía de escala, se potencia por parte del ministerio, se le ayuda. Se agiliza hasta el extremo la macro planta en perjuicio de la pequeña planta solar fotovoltaica, incluso del autoconsumo de las comunidades energéticas o instalaciones sobrecubiertas para venta a la red, pero en zonas ya humanizadas. Eso se desprecia en beneficio absoluto y primordial de grandes plantas solares. La cuarta reflexión es que, como bien sabéis, Ampier es la asociación que representa el modelo social de generación fotovoltaica. De las bondades que tiene este modelo, tan evidentes es que nos sorprende que no se esté incentivando, como os acabo de decir. Con instalaciones de menos de 5 megavatios, obteniendo unas ventajas que siempre venimos defendiendo y que os vuelvo a repetir por enésima vez. Tiene ventajas técnicas, generamos mucho más empleo que una gran planta solar. Imaginaros la cantidad de profesionales, de mano de obra que generamos cientos de miles de pequeñas plantas solares fotovoltaicas frente a tres macroplantas de una misma distribuidora. Un ingeniero es capaz de hacerlas todas, una réplica exacta. Territoriales, empoderamos, ya sé que no te gusta esa palabra, pero empoderamos territorios, ciudadanos, economías locales, empresariales, pymes, autónomos, familias dinero que se genera en el territorio y que se queda en el territorio. Medioambientales, somos capaces de compensar ese daño que pueda hacer un parque de 5 megas, de 2 megas, en un amplio paraje, queda perfectamente compensado, con una integración paisajista, paisajística, mucho más sólida, mucho más integrable que no una macroplanta. Por supuesto que decir, tiene que la económica. Ese dinero genera economía local, mueve la eh, eh, economía territorial, anca, ancla población al territorio, social y, por supuesto, geopolítica. Vemos como otros países protegen muchísimo más sectores clave, como es la energía. La quinta reflexión. Bienvenido al autoconsumo y las comunidades energéticas. Lo hemos abordado ampliamente en estas jornadas. Pero no se puede adaptar a las pymes y a los ciudadanos solo la posibilidad de amoldarse al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Pymes y ciudadanos tienen derecho también a fabricar energía, a producir energía para inyectar a la red y facturar por la venta de la misma. Ese negocio no puede quedar al margen de estas pymes y familias españolas. Esos ingresos son el motor del desarrollo local, con la reinversión de los mismos. Parece que nos quieren relegar, como digo, al mero ahorro energético. Y ahí Ampier va a presentar batalla siempre frente a normativa que pretenda excluir al ciudadano y a las pymes de ello. La sexta reflexión que hacemos en Ampier, de verdad que todo por el pueblo pero sin el pueblo, tenemos que defender nuestras economías locales, tenemos que defender nuestros ecosistemas, nuestro paisaje, y la energía es una materia de regulación estatal, eso es cierto, pero la defensa del territorio y de las economías locales es tarea de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y deben dar respuestas adecuadas ahora, porque mañana va a ser ya muy, muy tarde. Aquí el tamaño importa y hay sitio para todas las tipologías. Insisto, las grandes deben ser la excepción. La séptima y última reflexión. La fotovoltaica es el gran regalo que nos va a permitir seguir contando con la energía necesaria para mantener y avanzar en prosperidad, sin destrozar la casa común. Lo ha dicho Javier en su exposición, y ahí coincidimos todos plenamente. Pero el camino para madurar esta forma de energía ha sido por todos los aquí presentes y los que no están hasta sumar 65.000, los pioneros, los que hipotecamos nuestras casas, los que hicimos las primeras inversiones. Los que abordamos 25.000 millones de euros de inversión en apenas un año. Los que fuimos un punto de inflexión en un nuevo modelo energético, social, distribuido, de empoderamiento al ciudadano, arriesgando todo nuestro patrimonio presente y futuro. No habrá transición energética justa si no se reconoce esta labor y se compensa mínima y dignamente y, y, y, y dignamente. Al colectivo al que represento. Una reflexión final. La necesidad del cambio de modelo es evidente. La tecnología fotovoltaica es madura y es una oportunidad país. Pero falta una orientación más social, en normativa y en promoción. Y un reconocimiento, como no puede ser de otra manera, de justa reparación a quien hemos llegado, a quien hemos legado esta fuente de generación. Muchas gracias.